Mi nombre de nacimiento es Franklin Ivan Barandaica y el nombre asumido, uh, para esos propósitos es asumido pero con el cual yo ingresé a Chile y ingresé legalmente a Chile y, obtení, y obtuve mi residencia permanente es Trinidad Moreno Nunca he usado en Chile otro nombre que no sea Trinidad Moreno ¿Quiénes fueron los que lo contactaron en Chile para, para solucionar los problemas? Personal de la, la CNI. Tuve la oportunidad de llegar a conversar con una persona muy en específico, era con Álvaro. Tuve después la oportunidad de conocer ahí mismo, en, la misma, en el mismo sistema, otras personas que estaban involucradas y cargaban camiones de aquí a, hacia Bolivia, hacia Perú, y se vendían productos químicos que eran utilizados para el proceso de cocaína. Y muchos de esos productos salieron del laboratorio químico del ejército en Tarragante. Desarrollé actividades que son de importancia dentro del narcotráfico, sabiendo de que a este país se ingresaba gran cantidad de cocaína por intermedio de batish modos en los motores que venían procedentes de Brasil y que paraban en diferentes lugares y se llenaban con cocaína que se traía a este país para luego ser exportada. La única persona que yo conozco que estaba directamente involucrada con esas operaciones eh, Venía a Batish Moros. Uh, estaba en el paradero número 18 de la Gran Avenida ¿Y Álvaro Corbalán No sé, sí, Álvaro Corbalán era... En realidad, el dato Batish sí. era la mano derecha de Álvaro Corbalán eh, Las reuniones se celebraban en Famae, en los campos de jugar tenis de Famae. Y estuve reunido con cinco personas ahí. Pero cuando la conversación se dio, inicio a la conversación real, a Álvaro se retiró. ¿Algún familiar de Augusto Pinochet estaría metido o involucrado en ningún otro presente? Bueno, más tarde, más tarde aprendí de que uh, Batish Moros pasó a ser de Chilena Motos y de que en realidad los socios de eso eran Edgardo Batish y el hijo mayor del general Pinochet. Tuve la oportunidad en muchas ocasiones de conocer... ...al hijo del, del expresidente Pinochet, lo conocí en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California... ...donde tenían compañías de exportaciones, donde estaban moviendo grandes capitales... ...lo conozco, he sabido, es socio de Eduardo en chilena en Chilena Motores... ...pero si él es socio, y si ellos son socios, y si ellos están dentro del mismo sistema... Y si ellos están coordinando y se están movilizando, es totalmente infactible decir que el uno no sabe las operaciones del otro. Si Edgardo Batish está involucrado en el negocio del narcotráfico, como me consta, y con los grandes socios que tiene, es totalmente imposible decir que la otra persona no tenía conocimiento.